A todos bienvenidos al canal aquí estamos que aaron me acaba de llamar por cierto Arón te acabo de ver por ahí gracias hola <ríe> ¿me escucha? Uh -huh. vale muy buenas sol cranianos y sol craniana. vamos con el primer mm, episodio de Pokémon espada no empezamos la aventura hay que modificarlo en youtube porque se está haciendo multistream vale ya os me acaba de avisar de que estamos transmitiendo en directo Perfecto. Estupendo. De todas formas, esta serie la va a llevar Antur en vez de yo. O sea, antes les va a aparecer hasta extraño. De todas formas, él ya lo comentó en sujeto, aquí le puso puta jugar a una espada. Y ahora mismo voy a cambiarlo Aquí tengo toda la información subida correcto, ¿no? Tienes que irte a la carpeta que dice Twitch y ahí está. desde el panel de control y espada nutlock vale acuérdense chicos que eh, el hecho de que se llame luzlock no significa que nosotros lo hayamos manipulado ni nada parecido nutlock significa eh, una un estado del juego por así decirlo eh, es un estado alterado del juego bueno, entre comillas El juego realmente no está El juego no está realmente alterado El juego está normal tal cual Lo que pasa es que vamos a seguir una serie de normas Correcto. Eh, y en el pro dice Hola, ¿Hoy se reparten cosas? Eh, sí, U una buena tarde Es lo que se reparte eh, A ver, las normas del Nulo Son sencillas No puedo eh, comprar objetos salvo Pokémon no puedo coger sino el primer Pokémon de cada ruta Si se me muere un Pokémon, se me muere para siempre Por cierto, no le he puesto vida Pero en el siguiente layout que haga Pues ya pondré vida En un principio son... Eh... Es uno normal, generalmente siempre son Normalmente 15 Son 15, pero hay que tener en cuenta la dificultad que tiene el Pokémon Espada y Escudo Pero bueno, da igual eh... Yo pondría como norma sin vida, simplemente si se me muere todo el equipo, me jodí y se acabó el núcleo O ponlo al revés, en el layout que voy a poner, pues está muerte o ponlo al revés. O sí, hay... Eso es lo mismo que poner vida. Entonces ya pondré las vidas en el siguiente layout. Porque no lo. E, e intentaré ir cambiando el layout cada vez que esté jugando. Eh, ¿Por qué el YouTube pone el reparto de hardware? Eh, y en el pro porque aaron uh -huh. está modificándolo eh, sabes que cuando se emite algo en directo las cosas se van copiando de un vídeo a otro entonces aparece el de antes pero no te preocupes que ya aaron lo está cambiando pero si, te, pero si tú lo ves en Twitch que para estar en Twitch dice que está en Youtube pero si tú lo ves en Twitch dice un primer eh, hashtag 1 Pokémon Espada Nuzlocke empezamos la aventura de otra forma, ya voy por como guardar por... La... sí, o sea guarda el, tí... Tí... guarda el título porque la gente es así sí. por cierto, a mí no se me ve el directo de YouTube por ningún lado aquí pone que está el directo, o sea no hay problema en el video, lo que pasa es que estoy configurando el es es así, vale, hola Alegricen Pokémon Espada el título confunde, hombre. Claro, pero es que lo estamos modificando. Y en el Pro 23. A ver, que todavía. Flash no somos. Y no sé qué pasa. Aarón, eh, simplemente cambia el título, dale, dale a guardar y después sigue escribiendo. Eh, ya puse guardar hace años. Vale, pues. Eh, y en el Pro, revísalo ahora a ver qué dice. Y hasta la No, si f5 ya le di f5 de nuevo a ver sol Crown tops and review ah, aquí está me aparece perfectamente me dice uno empezamos con pokémon espada ni no entender cuál es el problema y en el pro lo voy a poner al revés en twitch y ya está hecho ya está igual los dos lados Pues nada, voy a lo que nos compete Voy a jugar El título confunde Para la próxima no pongo títulos Y ya lo pondré mientras voy, mientras voy Empezando el directo Y ya está Decirme un nombre de organización criminal Oh, espérate, espérate Jeje. Claro, es que tenía puesto el eso Venga, voy a empezar a jugar el juego ya Lo voy a poner en eh, español Dime, Aron. Los Pokémon que pueda capturar Anto va a ser Uno por ruta y van a ser Los Pokémon Los que salgan en la hierba con un interro O sea, con una, una exclamación no, un interrogante No, no una, exclamación, una, exclamación. Con una exclamación Es decir, no, no voy a ir a los Pokémon que se ven Sino a los Pokémon que no se saben Para que sea lo más, entre comillas Random, ¿vale? Vamos a jugar en español. Eh, chico o chica? La gran pregunta. Bueno. Mm. Yo siempre juego como chico, pero no sé, las chicas tienen más se, se... le pones más cosas. A de ver al live. Empieza como chico y llámate Arnold. Con Ar Arnold. Arnold Arnold Stuartinator. Ah, Arnold Stuartinator. Entonces tiene que ser rubio, ¿no? A ver... Arnold... Arnold... Stoartinator. No, no cabe, son 12. Es lo que hay en este puto cruel. ¿Me llamo Arnold? Sí. Hola, pues listo. Este juego guarda tu progreso de forma automática. Ok. Esto es la voz <risa> Eso fue divino de la muerte Anda que estamos en YouTube <risa> vale. Bien Otra cosa que quería comentar es que Para los que se aburran mucho Demasiado, mirando a demasiado, demasiado lo de aquí medio, También voy a estar luchando yo Contra algunos ustedes. Eh, Así que para volver a ir. Si los que quieran luchar contra mí, son cosas nuevas. Que no me lo sabía. vayan diciendo mientras vean y apoyan a Anto en este nudlock, que técnicamente el mismo se hizo afecto? La hacer. La verdad es que lo veo claro, o sea, veo que, que tiene que tener apoyo porque es Pokémon, espada y escudo. Claro. claro. Además, la teoría, la teoría es un nudlock, no solamente jugar Pokémon, espada y escudo, es un nudlock. Correcto. A ver, dice por aquí ahí Laura González, hola, qué poquis toca no hoy, hoy no hay poques, lee ahora de nuevo, dale F5 de nuevo. Anto, eh, la parte inferior derecha. Inferior derecha, sí, ¿qué pasa? ¿Que hay un círculo? ¿Qué es lo que hay? Es? ¿Eso qué es? ¿Lo de las medallas, no? Ah, hostia, que no pusiste cámara. ¿Cómo que no puse cámara? Que a ti no se te ve cuando juegas. ¿A mí no se me va a ver la cara cuando juego? Madre mía, me acaba me acabo de quitar hasta la, hasta la cara de Benito Bueno, buenas a en al notebook? a ver qué tal Gracias Shonen... Subir ¿tú? El, ¿tú? El, el volumen sí. del directo, vamos a ver, sube tú el volumen de tu, <risa> de tu móvil o de ordenador Porque aquí está al tope, eh Pero al tope, bueno, al tope no le puedo poner más, lo que pasa que jodido Porque es, se va a estallar los, los oídos Nemesis, hoy reparte pues yo creo que no Yo creo que no, porque estamos haciendo Un Nuzlocke, estamos empezando El juego, a lo mejor no No está claro, pero aquí estamos Hola, buenas a todos, los que están llegando Nuevos, los que no están llegando nuevos Estamos en un Nuzlocke Vamos a hacer Pokémon Espada Nuzlocke Nuzlocke Pero esta vez antes, o sea que vamos a ver Qué tal es, qué tal bueno pues, que puede llegar a ser Antes y ¿Cómo se llama el youtuber este que juega a Pokémon y hace Nuzlocke? Folagor. Ah, cuando Folagor haga un Nuzlocke, vayan y pregúntenle a ver si hace reparto. A que no, ¿verdad? Eso. Adelante, Charizard. No voy a estar leyendo la... las cosas que dicen. Yo creo que casi todos han pasado el juego. Pero vamos, que voy a intentar ponerlo un poquito. Gracioso, si dice alguna frase que pueda ser malinterpretada, pues le meteré a Brasa ahí. Mira, un gulús! Un tampas con patas. ¿Y ahí, ahí viene mi vecino el pesado. A molestarme. Yo ahí tan tranquilito en mi casa y viene a molestarme. ¿Ves? Estoy ahí jugando a la Switch. A ver, pregunto ¿Alguien, alguno de los que están en alguno de los dos Quiere jugar una partida De Pokémon que está escudo Contra mí en batalla? Será un combate, eso Hola, ¿hay alguien en casa? Dice Paul Sí, Paul, estoy yo de aquí, tranquilito Jugando el Nuzlocke. ¿Qué te parece? Anda, ¿es tu móvil nuevo? No, es mi Switch eh, Lo estaba entrenando Viendo el combate de exhibición Ah, mierda. Pues nada Madre noto. mía, estuve a punto de picar el árbol este Pensando que esto era Fortnite. No es el gran... Hoy no es el gran día A ver, bueno Un métaco de incursión Qué guay Hazlo Bueno, ya podemos movernos por el mundo eh, Vayan diciéndome qué hacer Si en algún momento ven que... Que hay algo que se puede hacer, que esté guay, que esté chulo, lo que sea, me lo dicen. Mira, mi madre es Arturo, rubia en este juego. ¿Antonio, estás viendo el chat de, de Twitch? De Twitch, que si siempre repartimos, que, si, que, si el volumen, que, que el volumen del directo casi no se oye. Bueno, pero eso es YouTube, no Twitch. Estoy leyendo Twitch, Aaron. ¿Y cómo coño a mí no me está saliendo ningún mensaje en Twitch? Yo también lo estoy intentando ver. ¿eh? Eso, no sé. Yo tengo el programa si del Streamlabs que... abierto. Voy a refrescar de nuevo, ¿qué somos? El Streamlabs puede ser que sea el mensaje de YouTube. Sí, porque eso no lo han escrito en YouTube. ¿no? ¿Hay, si hay alguien en Twitch que escriba hola o algo así, y si hay alguien en YouTube que lo ponga en YouTube. Hola, si alguien quiere luchar contra mí, soy Aarón. Por favor que me lo diga. Bueno. Y vengan con la cara destapada, por favor que nadie quiere jugar contra mí vamos a intentar irlo sí, porque saben que, que eres súper bueno haciendo combates y que... y que van a perder pues tío, estaba por probar es que no sé si hacer eso o no hacerlo lo que te dije antes, tío puede ser que salga o muy bien o puede ser que salga muy mal mm. lo que pasa es que van a tener que cumplir condiciones y si no cumplen condiciones no, se puede hacer nada ese es el problema y tú sabes que... que hay problemas con las condiciones a ver, el chat funciona y creo que el de YouTube también a mí no me sale nada en el de Twitch Me sale algo Acá pueden hablar El único, el único porque el pues, que escribiste fue Pues por algún casual el de YouTube No, no se me muestra No, a ver, se demuestran conjunto debería Ah sí, ahora o sea, sí Es que se te tiene que mostrarlo todos estos Ahora en sí Ahora sí Ahora no, ahora sí no Bueno limpiar. A ver, eh, todos los que estén viendo el, el Nuzlo, que hay 5 en Twitch y 5 en Youtube, díganme cuál va a ser mi Pokémon inicial. Vayan diciéndomelo ya porque de aquí a que lo tenga pues puede, puede tardar un poquito. Pero venga, porfa. Vayan diciéndome qué Pokémon quieren que sea el inicial. Venga, yo para joder te digo Grookey. Tú no vales. Que yo no valgo, yo sé que te jode tener Hola, María Larat. ¿Qué dices? ¿Si ¿Sí fue mi inicial de este, de este juego. ¿Ah, Sí. Sí. Mierda, pues, pues, pues, un Pikachu. Un Pikachu, claro. Marilarat, eh, como veo que eres la que estás hablando por, por Twitch, dime, dime qué Pokémon te gustaría que fuera el inicial. Mientras puedes buscar a, a Lionel aquí a, a. la estación de trenes. Coño, no hay que un combate. Es que son... Marilarat, que Marilarat quiere que coja Grookey. Vale, pues si Marilaral dice Gruki pues Gruki De hecho, voy a cambiarme los auriculares porque los auriculares me hacen mal. Y encima Aaron también dijo Gruki o sea, la, las tengo todas para Gruki Voy pues, quitarme estos auriculares. Muy Dios, ¿por, ¿Por, qué? ¿por qué no puedo analiz. correr? Mira ya el nombre Anal. Es que, claro, gafas y, y auriculares nunca se llevaron bien. ¿Qué dijiste? ¿Anal? <risa> Mega Rebel dijo por aquí que tipo fue. Y no a ver, es verdad, Mega Rebel, dijo, es? Mega Rebel dijo primero fuego, antes de que Marilarat dijera el grupo. vuelvo a preguntar, ¿alguien quiere luchar contra mí en un combate por algún tipo de casualidad? No? A ver, esto, esto aparte de ser un Nuzlocke, Aaron dice que quiere ir haciendo combates de eh, Pokémon Espada y Escudo. Si alguien quiere hacerle combate, que lo ponga por el chat y Aaron le va a hacer el combate mientras estamos aquí con el Nuzlocke. Correcto. A ver, Lionel, eres un fantasma Lo siento oh. Se seguro, seguro que después me vas a hacer... A ver, Eric Eagle dice que si doblo individual, como tú quieras Eric Eagle, ¡hostia, Eric! <risa> bueno, yo sigo con el Nooblock, ¿vale? Y a Aaron le van retando para que... para que peleen contra él. Bueno... individual, pues mira. Eh, para para permitir hacer lo que queráis, pues os, os permito cualquier cosa. Un 2 contra 2, 1 contra 1, todos hacéis Pokémon para que dure el combate y luego otro contra y luego uno contra uno. Pero primero pónganse de acuerdo ustedes y díganme qué combate y díganme el modo. Claro. Eh, dice María que ella es mala pero puede jugar. Bueno. Sí, sí, se puede ser malo, pero vas aprendiendo con los combates. De eso se trata Pokémon, ¿no? Acto, ten cuidado, porque el último que me dijo que era malo me destrozó la vida jugando a este juego. Ajá. O sea que... <risas> bueno, estamos a punto de elegir el inicial. Me agarré el me dijo por YouTube antes que... que Marilarat, así que voy a coger el de tipo fuego. Muy a mi pesar, porque realmente el que me gusta a mí es el de planta. Pero bueno, bueno, así, así tengo ya ventaja contra el primer gimnasio. Venga, no pasa nada. Doble me gusta, dice. Pues chicos, que alguien me diga ya código, por favor, que te va a ocurrir, que mucho. Coño, ¿no? no te aburras que estás en el nulo Claro, cuando no juegas es bastante complicado, eh. Puedes ah. echar reloj, como es que ya el reloj ¿verdad? Mira, mira, mira, ya es como escupe ahí el, el sobel. El, el sobel es una máquina escupiendo. Electro, gracias por el follow. No me salió. No, a mí sí me salió. Electro es 8 Pues. No me ha salido. <risa> Ostras, que sale pero no se oye. Mira, voy a hacer el ejemplo, ¿vale? ¿Viste? Uh -huh. Ya, coño. Qué guay. Bueno, ¿cómo, ¿qué nombre le ponemos al, al primer Pokémon? Porque de vale, no mani, la me dijo 2003. vale mm, Vin Diesel! Vin Diesel, joder. ¿Qué le pasa con Vin Diesel? ¿Qué problema tienen con ese hombre? Yo qué sé. O pone vale. un sagi. Uh, hecho, espérate, voy a hacer la prueba de. Le de... Vale, voy a poner el código de este hombre. El alert box ¿El? se fue a tomar por culo, ¿no? ¿El? ¿El? alert box se fue a tomar por cooling. Bueno, pues. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Multimedia. Bien, ya está puesto el código, mal Cambiar, copiar, hecho, joder, joder. ¿Cómo quieren que se llame entonces? Eh, um, Usagi, por mi parte. Usagi, para mí sí. ¿Cómo se escribe eso? U.S.A. <risa> y un saben conejo conejito de japonés yo me lo esperaba estilo azul re contra jodido y en realidad era más complicado llegar a pelear con los es personaje de antes Aarón? <risa> ah pues es sí hermoso. parece que sí esa, esa no esperar me la lleva ala me dejó un mensaje aquí qué buena gente ¿eh? esa hizo de Hecho. En, en... a ver nada el alert box se jodió Aarón. Eh, habrá que revisarlo para la próxima para la próxima te mandé un enlace ¿no? que lo no, puedes mirar lo puedes mirar estoy poniendo doble me preguntas mirarás está puesto el doble en, ah el combate Joder. multimedia archivo de sonido cambiar el medio Minimum. yo podría tocar algo aquí pero Toco ahí, no te ahí, o sea... Es, es, es, pues, ¿no? Y si no se puede, no? pues ya luego, luego lo miramos. A ver... A ver, bonus. ¿Cómo? ¿Cómo? Hecho. Venga, yo creo que ahora ya está. A ver, sigo buscando a Marilara, pero no, el no, final, no digo, 2003. Bueno, algo, algo. Bueno. A ver, voy a preguntarme una... Hostia, que estoy en comunicación ¿no? marilará, por eso no te encontraba. Marilana. Bueno, yo sigo con el con el luz, lo que pasa, estamos y el alert box al menos ya se oye. Lo que pasa es que no se ve el el gif. Qué guay, a ver, qué guay. A ver, ¿con quién se iba a quedar Paul con, con el otro, con Gruki? Perfecto. Perfecto. Pues si cojo este loquito. Y cojo este y le, lo mejoro Tío, esto de que, me, de que nunca me acuerde ¿de ¿Cuál es la contraseña de Nintendo, tío? Es una puta basura Hecho A ver, ¿voy a probar ahora? ¡Oh! Lo arreglé, lo arreglé Si es que no puedo ser tan máquina A ver, al día muy siguiente No que no me acuerde, tío Vale, estamos en el en el Nuzloc. Vamos a ver si consigo al menos derrotar al.. a Paul. Estaría muy, muy guay, pero muy, pero que muy guay. Pueden ir abriendo apuestas si gano o no gano. Te rindes en el cuarto Ignacio Yo no. Venga. Dios, es que siempre tengo que ir cambiando la puta control. Damos comienzo al primer combate Pokémon de tu vida Bueno, el primero Si, si tú supieras Tengo más años de Pokémon que tú <risas> Que tú de vida Venga, primer combate Ahí, Ahí está Paul Ahora está cagando Dice Entrenador Paul te desafía Tiene dos Pokémon Hijo de puta, ya empieza con ventaja eso no se vale Tiene que empezar con uno, no con dos Venga Luchar Encima con placaje y gruñido O sea Gracias Tengo para de ganar, ¿no? Venga, placaje Yo también me como un placaje Me quita Tres de vida, vale Joder. Ese gulú, como pega. Que me ha dejado a 15 de 21. Hm. Está claro que al Scorbuni. Al Scorpunny, Dios. Al Sobel al tendría que meterle gruñido para que no me pegue tan fuerte, me da. ¡Oh! Aprendí Asqua. Menos mal. Ah, espérate que no. Que, que tiene al, al Gruki. Mm. Es verdad. Me, me mandó un mensaje me dejo la información para que reacciones. Ah, guay, perfecto. Mira, Gruki se va a comer esas ascuas. ¡Oh! Creo que el primer combate no se puede perder porque solo he hecho placaje y ascuas. Y mira, vale, eh, Marilarat, ahora sí pongo el código. Eh, ya el entonces tiene que entrar. Pongo bueno, tu primer combate ganado, no fue tan difícil fácil y voy a refrescar las alertas vale porque te, están ahí todas las de las de este hombre bajardo pero... cookie y este ok ya deberían estar todas bien ahora las que no se oyen son las del, las, del, las del zombie pero me da igual Venga. hemos acabado y ya tenemos a Scorbunny. Os, os, os. Venga, venga. Rapidito, rapidez, por favor. Rapidito, rapidito. ¿Por qué es tan lento el, el iniciar de todos los juegos de Pokémon? Es súper lento. Mucho, mucho, mucho texto. Venga, sí. Dame la Pokédex, ya. Me este con el código 20 -03. Baten dobles en intermedio, ahora sí bien puesto. Slam. Eh Arnold, pasó algo por ahí. Venga, vete, vete a hacer unas pesas. Mira, la cerca está abierta, el gulu estaba allí. Y el Gulu que estaba allí. Oye, ahora cuando pierdas contra Stacy, justo como perder, ¿no? No. Sí, bueno. eh, es imposible ganar. El, el, juego está, el juego está preparado para que no gane. Está, Me no, tan... de nuevo si estoy, si es para que no se te gane. Tenemos que ayudarlo. Bueno, yo no quería ayudarlo. Hostia, pero bueno. Se acaba de salir de Interno. A ver, ¿por qué? ¿Qué coño está pasando, tío? Intermesito. Venga. No, sí. Bosque o Niria. Aquí podría. Puedo capturar un Pokémon, pero ahora mismo no vale porque realmente no tengo Pokéballs. Entonces, no se puede Pero vamos, que aquí tengo que capturar Un Pokémon sí o oh, sí Mientras tanto toca levelear Y esto no va a ser como Aarón que, que puede meterle caramelos raros Es decir, sí, tendré que levelear, levelear O fuera de cámara O ir como vale. voy Así de claro Venga, Asqua No creo que me sea El trolazo del, del momento Los este. Vale, el scopete el eh... Me gustaría no poner legendarios. Si quieres poner legendarios, pero dices de ya. ya voy preparado para el momento. Bueno, voy recordando de qué se trata este directo. Este directo realmente es un nuslog, ¿vale? Por lo tanto, eh, no puedo capturar Pokémon, mmm, sino uno por ruta. Si se me mueren los Pokémon, pues ya no los puedo, re no los puedo revivir, no puedo hacer nada con ellos Es decir, sí, tienen que irse a la caja Y si pierdo 15 vidas, pues ya el Nuzlocke se acaba Sé que en el layout no tengo puestas las vidas, pero por el momento voy 15 si, si fuera así, pues ya lo prepararé para la siguiente vez vale. sí. Y en este directo, pues al mismo tiempo aprovechamos Y Aaron juega a hacer combates de, de Pokémon espada y escudo con los seguidores que quieran para hacer más o menos Este núcleo Y no creo yo Que vaya a perder hasta Al menos hasta que salga Sass, eh, Sassion y demás Pero eh, se intentará No, no caer eh, en perder vidas ya desde ya Y en este caso Mari Marilarat está haciendo combate contra Aron Opol oh, que pesadito eres Cúrame el Pokémon el Pokémon, sana sanita dice, por favor. Eso está muy antiguo. Bueno, los Pokémon que yo podría capturar son los que van a estar en interrogantes como este, es decir, no los que yo vea en, la, en, la, en el césped, porque una de las cosas que tiene Pokémon Espada y Escudo es que puede ver el Pokémon antes de luchar contra él. Entonces, voy a hacer, voy a hacerle un nivel más de, de dificultad a este Pokémon Nuzlo como si los núcleos fueran fáciles y entonces voy a, hemos decidido que solamente puedo capturar los pokémon que me salgan con la interrogante y ya está <ríe> así que, bueno, de eso se trata ah, por cierto, no puedo comprar objetos, es decir, no puedo comprar pociones ni revivir, eh, nada solo puedo comprar pokémon para capturar, que es lo único que puedo hacer pokémon y repelentes ah, repelentes también Total, aquí puedo... Realmente puedo escapar de todo. Bueno, vamos contra Marilara. A ver qué tal. A ver, realmente los repelentes no me hacen falta aquí. Pero bueno, si en algún momento quieres recomprar un repelente, pues comprar un repelente. Dragapult y Milotic. Cuatro personas en Twitch y dos en YouTube. Gracias por el apoyo. Buen... bueno, bueno, bueno, Bien, Pero qué... Sian. Sian es azul sí. Sian Por cierto, datos curiosos Voy a ir diciendo datos curiosos Sassian es de Sian Que el logo del Pokémon Espada es Sian Y Zamacenta viene de Magenta Que es el color que han elegido para Para El Pokémon Escudo Entonces, estás curioso Y como pueden ver Por más que yo ataque no le dan los movimientos Por lo tanto, esto no se considera muerte No sean troles como Aaron que ya me quería quitar un, un corazoncito de vida ¿Verdad Aaron? ¿Quieres un trolazo? Sí. Y a él me quería quitar un corazón Y eso no se puede Eso es trampa A ver, joder, cada vez veo menos Y sí esto, esto, Estos directos Pueden ser considerados spoilers Si nunca has jugado, sí Sí, pero si ha jugador, no. Yo creo que ha pasado ya un, un tiempo prudencial como para que tú te hayas pasado ya al juego y si no, al menos yo ya lo hayas visto en internet por montones de sitios. Entonces, spoiler, spoiler, no es. No se ve nada. Pues no, no veo, no veo una puta mierda. Todo blanco. Ah. No se esperó el Dragapult, no, no, no se esperó el Tiránico. No sé, el Por cierto ah, bueno. eh, Voy a ir diciendo Cada vez que capturo un Pokémon Que qué nombre le pongo Así que esténse atentos Para poder tener un nombre De Pokémon en esta historia Paul Arnold Pol, Arnold Paul Arnold <ríe> Lionel, ¿Cómo te has apañado para llegar aquí Con lo malo que eres orientándote? Vaya, bonita forma de darme las gracias Con lo preocupado que me tenéis He venido a buscaros porque llevaba una eternidad esperando. Venga, yo paso de leer. Ya está. Solo leer es aburrido. No, leer no es aburrido. Leer un juego que ya ha jugado es aburrido. Son cosas mías o el gurú es muy grande o el Charizard muy chico. Porque... Me encanta el mito. Esas proporciones no, no son... no. Aaron, ¿tú me estás leyendo las, las cosas que me dice la gente de, de YouTube? No, porque me estuvieron diciendo nada. Wow, Nuzlocke, yo ya hice el mío, Wolfkit. Gracias, Wolfkit. Pues mira, lo voy a hacer yo y lo voy a subir en YouTube y en Twitch al mismo tiempo. Eh, espero que Aaron, aparte de ser ahí combates PVP, pues también me ayude un poquito con, con eso. Con el. Con el... De YouTube, ya que si pongo el chat de YouTube no voy a poder ver el juego. Venga, mamá, cúrame los Pokémon. Bueno, el Pokémon. Acuérdate las pociones. Bueno, si alguien me regala pociones, si me las regalan, sí, ¿eh? Eso no cuenta como que las haya comprado. Si me encuentro una poción, la puedo usar, obviamente. Me puedo, puedo jugar con los objetos que yo me encuentre por el mundo. Pero no con... el Pero no puedo comprarlo. Bueno, ya por aquí no había nada más, ¿no? Y los señores no me daban nada, creo. Si alguien sabe de algún objeto que me dan en algún lado, o que esté en algún lado y me lo estoy pasando... Porfa, díganmelo. Porque la verdad es que no me acuerdo de todo. Anda. Y además, quiero aprovechar y avanzar en la... en la aventura lo máximo posible. A ver, Paul... Pesadito, mira que llevamos 33 minutos solo en la intro del juego Porque esto es la intro, ¿vale? Venga, más historia Bueno, espérate, aquí me obligan a ir por la hierba Pero todavía no tengo Pokéball, o oh, sí, ¿ya tengo Pokéball? Bolsa Ah, pues sí, ya tengo Pokéball Pero espérate, ¿desde cuándo tengo Pokéball? Ay, Dios mío, que ya me salté el primer Pokémon. Primer failazo. Primer failazo. Venga, primer Pokémon de ruta. Y como dije, no puede ser de estos de los que estoy viendo, ¿vale? Tiene que ser de estos. Primer Pokémon de ruta y es un... ¡Bicho! Es un bicho. Blipbug. A ver si no me lo cargo. Bueno, eh, para eso voy a usar directamente la Pokémon. Blippu. Blippu. Vaya poniéndole el nombre al BlizzBook? Dos Tres Sí, pero no se lo vas a poner tú Que ya se lo pusiste en el de antes Venga ¿Cómo lo llamamos? Gente de Youtube, gente de Twitch ¿Cómo llamamos a este bicho? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo llamamos a este Blip Bug? A ver, no voy a esperar toda la vida. <ríe> ¿Cómo llamamos a este Pokémon? Y si no, ahora me lo dice y ya está. A ver. Pues encima le pego un crítico al escadrillo. ¿eh? Miguel Pro me MM dice, ¿cómo se hace un nulo Pues mira, siguiendo las condiciones que estaba diciendo yo antes. de Si tú empiezas el juego... Lo empiezas normal, como toda la vida Y lo que haces es Que no compras objetos No compras absolutamente nada, solo Pokéball Solo juegas con los objetos Que te encuentras Y solo capturas un Pokémon por ruta Y si se te muere algún Pokémon Lo dejas en la caja Y te vas contando 15 vidas Te la vas descontando Cuando te quedes con cero vidas O se te muera todo el equipo entero Mientras estás en un combate Pues ya perdiste Así es como se hace un unblock. ¿Cómo se llama el bleepbug? No, no lo puedo decir más rápido ni mejor. ¿Cómo se llama el blipboog? Aaron, dímelo tú, porque la gente no, no dice nada. Ernesto. Ernesto. Sin H o con H. Pues no ¿cómo Ernesto. Pero así, Ernesto. Ernesto. Pero con tilde la se puede poner las tildes, ¿no? Bien. ¡Ernesto! <ríe> no. Qué basto. Ernesto. Eh. Yeah. Mm, no le quito demasiado el Gusane te dice yo, pero lo dijiste muy tarde. Mira, por ejemplo, esto es un Nuzloc, ¿vale? Este, este objeto está por ahí. Lo puedo coger. Esta poción sí que la puedo usar Pero no puedo ir a comprar pociones Y si aquí me sale un Pokémon, por muy shiny que sea Pues no lo puedo capturar Realmente yo lo voy a capturar Pero lo repartiré, ¿vale? Lo, lo regalaré Pero no es que yo pueda capturar un Pokémon Y ya está, ¿ya? aquí por ejemplo Ya no podría capturar más Pokémon En esta zona, no A ver Oh Charisa! ¿qué pasó? ¿Por aquí hay objetos? No Ahora mismo tengo otro, no te, mostré, te bueno, si escuchan a Aaron suspirando y demás, es que está haciendo combates eh, en línea con quien esté viendo el Nuzlocke. Para así también ampliar un poquito las miras y hacer muchas cosas al mismo tiempo, no solo ver el Nuzlocke. Cinco personas en Twitch, cuatro en YouTube. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Mira, oh, qué bonito el jumper Qué pena que no lo pude usar Qué pena Vale, Miguel Pro dice que ya lo pilla Ok, pues te puedes hacer tu propio nulo al, al mismo tiempo que lo estoy haciendo yo Te coges para que, no pa que no pierdas lo, Los datos que tú ya tienes Te haces una cuenta más En, en Nintendo Switch Te haces una cuenta nueva eh, Y puedes jugar una, una partida diferente Sin borrar tu partida esta Sonia, la waifu de este... De este juego. Vale, tira, tira. Muy bueno. Que no entiendo por qué tiene corazones de chocolate en, el, en, el, en la cabeza. No se le derrite. Vale. Bueno. Adiós. utilicé Giga Melodía para subirme y ponerme como si fuera una pantalla. Tom. Los Smart Rotons son los más de los más útiles Como tienen mapa y navegadores es posible perderse Bueno, no estoy leyendo mucho lo, lo, los mensajes de Los textos de esta gente Porque me imagino que ya todos habrán jugado y demás Y yo voy leyendo las palabras clave y ya está, ruta 2 eh, Por aquí no habían objetos, así que nos vamos Si alguien sabe que hay algún objeto por aquí Que me lo diga, que me diga Mira, hay un objeto ahí Y yo vuelvo y, y, y lo cojo Mira, me acaban de dar una poción. Vale, pues con esta poción también puedo usarla. Miguel dice que está castigado. Oh. Oh. Venga, tú, cállate de la boca. Te quiero seguir. Que quiero avanzar, que llevamos 40 minutos haciendo nada. Mira, una casa. Lo malo de las casas es que creo que no... Apenas habían objetos dentro. Pocas, pocas personas te dan objetos en este juego. El brillo mágico es jodido A ver, en la ruta 2, o sea, es otro es otro Pokémon ¿No? Ruta 2 A ver, pero primero me... Paul me va a enseñar lo que es un, un centro Pokémon Creo uh -huh, Sí, me va a enseñar lo que es un centro Pokémon A ver, lo primero que voy a hacer Nada más desde hablar el Paul Es cambiar el, la velocidad del texto Lo voy a poner a súper rápido Venga, sí, no sé por qué le dije que sí. Hola, Yoy. Se llama Yoy aquí también, ¿no? Si me voy a cargar el tiránico, se me... Y este señor de azul eh, es el señor al que jamás voy a, a hablar, salvo que sea para las Pokéball. A ver, ya, venga, ok. Opciones: Lo primero que voy a hacer es velocidad del texto rápida. Animaciones en combate, sí, tipo de combate con cambios, ok. Equipo caja, automático, a ver. Que vea automático la caja. Poner mote, sí, giroscopio sí, Es vertical, guardar automático. Realmente no. No me gusta guardar automático, pero aquí sí, total. <risa> Marilara se, se dio cuenta que la cagó. O sea, que va ganando completamente el combate. El juego, maxeando, o sea, maximizando al piloti con la poca vida que tenía. Le hice biofilización. Y le tiré una giga melodía cuando la traje estaba en max para que le pusieran una pantalla de, de luz y reflejo a la vez. Vale. Ah, Mira Tenía que haber puesto el Snorlax, sí, porque además le hice un trueno en el Snorlax pensando que no ibas a hacerlo todavía. ¿no? Mira, en esta, tienda, en esta tienda no hay Pokéball, así que no puedo comprar absolutamente nada. Vale, vale siguiente iba va a ser Juan. Juan, Juan, Juan. Hola, Juanqui. Aquí estoy con el newslog que lo hemos empezado hoy. Bueno, lo, he, lo he empezado hoy, aunque estaban ahí también haciendo batallas online Y estoy cogiendo los objetos de la primera... ¡Uh! Un Pokémon muñeco, Los objetos de la primera... de la primera ciudad Y ya tengo dos Pokémon No he actualizado el layout porque si encima actualizo el layout nos podemos pegar 5 horas para avanzar un pisco Entonces lo que hago es que voy a actualizar el layout una vez por, por partida bueno, ruta 2 Y ya tenemos el siguiente Pokémon Es que quería hacerlo, pero me desconcentré Dice Maril Larat A ver, eh, por favor Si alguien sabe de algún ser humano De este juego, que me, va, me vaya a dar un objeto Mira, aquí hay un objeto Revivir, joder, qué pena que no puedo usar los revivir O si, sí, puedo usar los revivir Eso lo dejo a decisión vuestra no, que, si, si, puede, si puedes Utilizarlo, el revivir Se utiliza o para subirte una vida En el Loki o para revivir un Pokémon si se da muerto. Ah, vale Tiene dos funciones La medalla se está difuminando ¿Eh? Atraca con una casa y roba los Pokés La medalla se está difuminando Y no sé qué medalla es la que dice que se está difuminando Venga, segundo Pokémon de ruta Aunque creo que Paul me va a enseñar cómo se captura un Pokémon Qué, qué inepto, eh Ah, no, pues mira, peor. Lion es el que me va a explicar cómo, cómo se captura un Pokémon. Qué fuerte. Juanqui dice, ¿qué hay que hacer para luchar contra Ron. Pues mira, tienes que poner el código que tú sabes ya. El, bueno, o darle un código a Arón. Aron lo va a leer en el, en el chat de Twitch y, y, te, y te reta a un combate. Vale, y estoy preguntando a todo el mundo. Por ejemplo, ahora voy a entrar en un combate contra Eric Eagle. A ver. Eh, luego puede ser tu Juanqui. físico. Sí, eh, una de las normas es que solo puedo capturar los Pokémon que salgan con el interrogante, pero no los que se ven Ya ahora mismo estoy viendo el, chitu el Chuitel este Mira, aquí esos son los Pokémon que puedo capturar ¡Me cago en todo! ¡Otro bicho! Eh, si, te toca, si te toca otra vez el bicho, no cuenta. que ser Sí, pero es otra ruta Pero no tiene nada que ver si lo tuviste antes ¿ah? Lo puedes repetir, lo que es el mismo post bueno, lo ni puedo más. Ah pues nada, mato a este para, para conseguir experiencia y el siguiente. Es que creo que en esta ruta todos van a ser flip Bueno. Es <tose> <tose> Los combates son individuales. Hola Guasupino. Los combates son como tú quieras. Si tú, tú dices por el chat, quiero un combate doble con Arón, pues combate doble con Aarón. Usagi que ap aprendió ataque rápido, qué guay. Y Ernesto subió al nivel 3. ¡Wow! A ver. A ver, ¿qué Pokémon pueden haber por aquí en la hierba? Con, el, con la exclamación. A ver. Un Rocky de Vale. Puso que coste que no soy bueno, nada, no Pokémon de ruta Rocky D, vayan diciéndome nombres, por favor, porque lo voy a capturar sí o sí. La chapa. No, la chapa no se está difuminando, muchacho. Dice mote, chocobollo. <risa> venga, porque si más hembra, chocobollo me gusta, venga. Y ahora porque tengo 24 Pokémon. Me las dio la creo. Uno, dos.. Tres... Trapado. Venga, Chocoboyo. Se dijo Miguel Pro MM. Chocoboyo, para los amigos. Aaron, eh, te desafío combate individual. Vale, Juanky. Cuando, eh, cuando termine con Eric Higgel, que es Juan, eh, voy a contar de Juan y luego contra Guazupino y se también. ya también. Ya le gané a Mari Lara, pero fue de milagro porque cometió un error ahí al final. Chocoboyo. Y iba a perder seguro, pero bueno, no pasa. Bueno, pues ya tenemos los dos Pokémon de ruta Y se viene el primer combate contra un entrenador que no, que no sea Paul Porque ese combate mmm, está amañado, súper amañadísimo A ver con quién puedo ir al primero Joder, es que ten, tienen poquísimo nivel, pero poquísimo Esto no merece la pena A ver, movemos, vamos a empezar con Ernesto creo que él también tiene Pokémon de tipo bicho A ver, a ver Ha puesto Chocoboyo ¡Ah, es Chocoboboyo! Bueno, se puede cambiar, no te preocupes Chocoboboyo, ya, desde que vaya al centro Pokémon para curar Pues y cambi le cambio el mote, no te preocupes Uff, uff, está nivel 6 el otro yo puedo usar el estoicismo yo creo que me va a pegar un, una paliza venga estoicismo me la juego total esto no es random <risa> bajo la el ataque especial mm, pero usa placaje capullo ay, ay, ay! dios <risa> ojo ojo ojo ojo ojito ojito por poco pierdo al al al Pokémon este Venga, usa aquí, tú puedes. Usa látigo, qué capullo. Me baja la defensa. Pues yo te voy a usar un gruñido para que te joda. Te bajo el ataque. Así seguimos a la par. Libby, nunca pensé que Libby me iba a poder joder tanto la vida, eh. te acabo de hacer la 314, mira. Ascuas. Látigo. Hijo perra. Bueno, hijo de ardilla. <susurrisa> Ascuas. Joliren, sí. ya, ya se lo podía haber cargado, pero bueno, un solo látigo. O sea, tampoco es que... Ne. Y un ataque rápido y el Skovetz a Porring. Venga, chao. Chaito. Eh, voy a ir a curar y a cambiarle el nombre a, a Choco a Chocobollo para llamarlo Choco Chocobobollo. Venga, voy corriendo. E intentando no pelear con ningún Pokémon porque. o oh, sí, porque hay que levelear a los Pokés. Lo malo de, de este juego es que, uf, para llegar de un sitio a otro, manda, manda tela, ¿eh? Ataque de doble característica. Interesante. Si alguien se acuerda de algún objeto que está por aquí que yo pueda coger, que me lo avise. Venga, vamos a cambiarle el nombre a Chocobogoyo también. Tres Pokés llevamos. Tres Pokés. Cero vidas perdidas Oye, no va A estas horas Yaron ya habría perdido Siete vidas Por lo menos Seguro Evaluar mote ¿Qué mote quieres que evalúe? El de Chocoboyo Sí Que es Chocoboboyo Sí, cámbiale Aquí Cho Co está la vez Dios mío Bo Chocoboyo. Yo cabe justo, ¿eh? Cabe justo. Chocoboyo. Es chocoboyo. No chocoboboyo. Espérate, lo puse, lo puse bien entonces, ¿no? Ah, que le puse chocoyo. Chocoboyo. Ahí. Este mensaje ha sido retirado hasta que. Mostrar. Chocoboyo. Chocobollo. Ahora sí está bien. Ahora sí está bien escrito. Chocobollo. Chocobollo. Venga. No. No me evalúes más motes Por favor. Hecho de menos la bici. <ríe> Quiero la bici para ir rápido. Aunque bueno, por aquí me dan que no se puede usar la bici. Ese Pokémon va a llevar algo grande ¿Eh? Espérate ¿Hay... ¿Qué? Ese Pokémon va a llegar a algo grande Hombre, va, va a llegar a un Chocobo dorado por lo menos El Chocobo negro mínimo Anda <ríe> ¿Peleo o no peleo? No, paso, ¿no? paso, paso Nerviosismo de Rocky D. Huir. Mira, más. A ver. Toca ahora... Llegar hasta el sujeto para cogerlo. Dos pociones más. Oye, mira. no es mal que por bien no venga. Y cómo se llegaba aquí arriba, no me acuerdo. Por aquí. Lo interesante ¿no? es que un viewer de Ese sea tan bueno. Tres Pokébol más, mira tú qué bien. Es que y se viene que... otra pelea, señores y señoras, contra la chica esta, cómo se llama? Chica Carolina, hola a todas las Carolinas, carolinas del mundo everywhere, un Twitter Tengo todas las de perder, eh, <ríe> fuera coña, tengo las de perder Estoy sin, ¿Qué? ¿no? Sí. Sí. Sí. ¿Dónde vas, amigo? Juan, eh. usa placaje Dios, no uf. uf uf uf uf Aaron, tengo que hacer algo antes antes, luego vengo, vale ok, ok Wanky cuando vengas, avísame y avisamos otra vez Aaron a ver esto, y sismo, a ver si no me mata a ver si no me mata placaje me cago en todo que me va a pegar un crítico y me va a mandar a la porra ah, pues mira no sé si cambiar sí, sí yo voy a cambiar, venga, chocoboyo. Es tu turno, chocoboyo. A ver si como dice Funky, va a llegar lejos. Resiste uno más, uy, casi. A ver, picotazo malicioso o chulería, chulería que hace. Ataca al oponente presumiendo de su fuerza. Cuanto más hayan subido las características del usuario, mayor será el daño. O sea, una mierda. Ahora mismo no hace daño. Y el otro Intimida para bajar de su defensa. Ostras, esto podría venirme bien. Venga, yo creo que lo picotazo. ¿Que el Chuitel es más rápido? Si es una tortuga. No tiene sentido ninguno. Ya maximizó, imagino que será el... Atereo. Pues mira, le voy a meter un malicioso Para bajarle un poco la defensa mm. Y ahora meto al Scorbunny, a Usagi Ahí está Vamos a meter a Usagi Y Dios mío que Llevamos solo dos entrenadores Y ya tengo el equipo hecho una mierda Al final el Pokémon Espada y Escudo En modo Nuzlocke Es un coñazo, es difícil Cuantos más bots, más daño Cuantos más buste, más daño o será A ver Yo le voy a meter un placaje porque le bajé el ataque La defensa, así que voy a aprovechar Perfecto, ya está ¡Ya está! Me da miedo seguir, pero bueno Es que volver otra vez atrás a curar Me, me, da, un, me da una baguería que te camba. Hmm. Ostras, que tengo que luchar contra el chiquillo. Y ese chiquillo va a tener mínimo un Rocky D. Joder, sea, voy a tener que ir a curar otra vez. Nada, así nos pasamos el juego. Curando, curando, curando. Porque pociones no voy a gastar para esto, eh. Solo tengo claro. Yo estoy la que me acabo de librar. Anda, de cabeza y ya, que voy. Para jugar, que me ha me oh. La verdad es que tenía un equipo que iba totalmente contra lo que tenía yo. Pero totalmente, o sea, tela, o sea, tiene un, tiene un Joder. El ese que estaba como si fuera un meteorito. A ver, el el Nikki de tipo siniestro, ¿verdad? El Nikki de eh, tipo siniestro Venga, voy a ir con esto y sismo. ¡Ataque rápido! Me cago en su madre. Eso era un one hit KO. Go golpe crítico. Venga, pues ya que estamos subo un poquito de nivel. Voy a usar a Usagi. Pero eso era un one hit KO. Lo siento. En toda regla. Se tenía que ver vale. mucho. Alguien más quería luchar con Sí, Juanqui, pero ahora mismo no. Así que ahora te esperas a ver el, el, el Nudlo, para que lo disfrutes y para que te enamores. Si alguien más quiere hacer un, un combate contra Rock, que lo diga por el chat. Bien de YouTube o bien de Twitch. yo voy a curar. ¿Aaron, tú te acuerdas de alguna casa o alguien que diera algún objeto por esta zona? ¿Aaron? ¿Eh? ¿Estás o no estás? Estoy haciendo una cosa que es totalmente diferente a la que estás haciendo tú. Ah, muy bien. Y yo te estoy preguntando que si te acuerdas que si por esta zona hubiera... No, yo, yo ya no me acuerdo del inicio del juego, no me acuerdo ni cómo se llamaba el, el amigo del protagonista. Imagínate, Bien. A ver, ¿qué más tiene no, no, no, no, no, no, no. A ver, a entonces, alguien quería luchar o no? No, si nadie más quiere luchar, pues perfecto, si sí, es casi un poco. El guasupino guas no eh, En singular, o sea, en simple, tampoco, en solitario o en doble. En simples o en dobles, Arabo. Solitario. Yo me he entendido. Es lo importante. Casi no se escucha sí, sí, sí. No sí, a ¿Eh? es, Casi no se escucha a Aarón. Casi no se escucha Aarón. Pues mira, voy a subir el audio. Pero si ahora aaron empieza a gritar, sí. la culpa es de ustedes. ¿eh? Bulte dice: ¿Qué tal? Aquí estamos haciendo el nudlot de, de Pokémon espada mientras Aarón está combatiendo en Switch. Y Dios mío Aarón no hagas eso No he podido ganar a Paul Pero a ti seguro que te que te pulo Que me pules Tú ganas chiquillo Joven Chechu te desafía El Chechu El Chechu Miguel Pro dice Atraca casa Bueno sí Yo yo Si ustedes me dicen que hay objetos eh, Aarón que code Ponlo tú Ponlo tú Guasupino. Tú pones el código Y Aarón te lo Y Aarón lo pone Eso Mira, me está usando un blipu Pues yo creo que va siendo hora De, de sacar a Chocoboboyo Yo sabía que tenía un bicho Y aún así no, no me puse El primero a, a Chocoboboyo ¿eh? Es que soy... 86-78, ¿verdad? ¿no? Vale, ya voy Venga ¡Picotazo! ¡Muere! ¡Bicho! ¡Bicho feo! Estoy sismo Tú te digo el estoy da igual. Me das al ataque especial y yo te un ataque físico. Te lo dije, senamón. Pues sí. ¿Sabes qué pasa? Que no estoy viendo... Dios, no sé qué Pokémon sacó Nikit. Vale. ¿Ves? Lo podía haber dejado, si estuviera un poquito más atento al, al Nuzloc y no al chat de YouTube, porque tengo que estar cerrando y abriendo ventanas, pues no pasaría estas cosas. Venga, vamos a usar a, a Ernesto. Exactamente, Miguel ProMM. Iba a sacar a Ernesto. Lo que pasa es que no leí qué Pokémon sacaba. Y dije, bueno, pues ya que estoy, pues que, que le quito un poco para así, con el Ernesto, hacer solo un ataque. ¡Dios! está nivel 7, claro. Estoy a nivel 6. Uh, látigo, gracias, Nikit. <coughs> Ya está. Perfecto. Afilagarra, ok. Vale, Chechu, fuera. Voy a leer las frases de, de, los, de los entrenadores cuando pierden. Porque me parece que algunas son muy graciosas. Vale, eh, guasupino con legendario o sin legendario. Soy la vieja para a mi niño. Vaya, vaya, Paul. Parece que tu Gulú tiene ahora un nuevo amiguito. Y tú debes ser Arnold. Sonia, eh, Sonia te ha dado una de ¿verdad? Tu misión ahora consiste en completarla. Por cierto, Arnold, ¿has oído hablar alguna vez del fenómeno Dynamax? De no. Venga, ya está. ¡Qué pesaditos! Vaya, dime, Lionel, ¿por qué no, re no recomiendas a los chicos? Eso, recomiéndanos. Venga. Arroz con pollo. Una buena recomendación. Venga, Arnold, te espero fuera. O sea, me va. Otro combate contra el tío este. Ya coño. A ver, ¿se acuerdan de qué Pokémon traía? Porque sé que es un gulú. Es un... Eh, un grookie. Un gulú, un Grookey. Mira, contra grookie con cualquiera de estos dos. Bueno, no, contra grookie todos realmente. Pero contra el gulú... Mmm... Venga, yo voy a ir así. Y ya está. Por cierto, por aquí atrás creo que había un objeto. Eh, Aquí le cua. Mira, mira, mira, mira. Y es una MT. Bueno, una DT. MT57 Vendetta. Vendetta de tipo siniestro, creo. A ver qué Pokémon podía prenderlo. Objeto. Vendetta, Vendetta. Coño, ¿qué eres? El, el niño de los Simpsons. Vendetta. Vendetta. Vale, vendetta. Perdón, me Ver teta, dijiste. Ver teta. Sí, no. Mira, puedo sí. eh, sí. puede aprenderlo. Vamos a ver si merece la pena. Hombre, más que chulería. Chulería, chulería. Anto, amablemente, con amputándote con una. Con ¿Eh? Anto, amablemente con, amputándote con una pistola, apuntándote con una pistola, te quiero preguntar si puedo publicitar el server de Discord que hice con Ridia en el de Soul Crown. Eh, Bullplay, si ya, bueno, creo que tú has estado en otras veces, si no es de reparto, lo puedes publicar en donde tenga que ser publicado, ¿vale? Por ejemplo, si es de, de combate. Ponlo en el que. en el que está combate. Amablemente eso. Amablemente. Pues nada. Hostia, me quedé ahí atrapado. <risa> no podía avanzar. A ver, a ver. A ver, por aquí creo que había objetos. Sí. Bien. pongo un objeto. Acabo de subirse el ataque. Nada, no, voy soy. a mirar yo YouTube y eso. Mira super. No de todas formas, se ve bien mensaje. Miguel M. M. Pro que está ahí. Agua fresca. Pero ¿sabes una cosa, Aaron? Que yo lo veo súper chiquitito en el streamlabs. Entonces no me entero. Pero yo se lo estoy mirando. Ah, vale, vale. Pues venga, eh, voy a combatir contra Paul. Sin guardar ni nada. Venga. Nos han hecho una, una recomendación. Siga sí, Crown, Esa es la recomendación. Follow en Twitch. Subscribe on YouTube. Venga, que sí, que sí. Venga. Lo raro es que ataque antes el Mimikyu que, que es abril eh. Eso es, es extraño, muy extraño. Paul te desafía. Tiene tres Pokémon. Venga, yo también. Gulu. Gulu. Voy a poner ¿Bulu? algo tipo <risa> interesante. Dice que te ha vuelto algo más fuerte. Permíteme que lo comprobemos en persona. Venga, el gulú nivel 6, Ernesto nivel 7, estoicismo. ¡Estoicismo! Gulú, ¿Eh? Guruki y Robidez. Ah, vale. Voy a subir un TikTok recomendando. Gracias, Miguel Pro. A ver... Eh... Yo voy a seguir con estoicismo. Yo creo que sabía que iba a sacar el Napro, Hoy no, no casi, mira, golpe crítico, ya llevo dos golpes, golpes críticos hechos. Has aceptado un golpe crítico, desde luego, mira... No. Eh, vale, he usado placaje, yo creo que lo aguanta. Sí. ¿Sí? Si, ¿Sí? si me lleva mete un crítico, madre mía. A ver, gulú. ¿Ataca primero que yo? ¡No! <risa> Bien. Primer debilitado. ¡Yuhu! Jugu a tu casa, hermano. Venga. Eh... Voy a comer un hidrobomba a mitad de tipo con Hostias. Pues se voy a comer. Ay, Dios mío. Qué cagada. Qué cagada, Ernestito, qué cagada. Grookie. ¿Cambiar de Pokémon? Sí. Voy a ir solo seguro. Usa ¿Qué puta do you need? <coughs> yeah. No sé qué rayo puede ser. Amplificador. Mm. ¿Ascuas? No. Vale. Arañazo... No, me da Charizard, ¿no? Mierda, tío. Eso me gusta. ¿Qué? Ya, ya, ya <susurra> perdí la primera vida, Augusta, ¿no, señores? Guatsupino no le está, está perdiendo la cara al combate, eh. Nos estamos dando de hostia. Ernesto Istead, ¿quieres cambiar de Pokémon? Uh, no, voy a seguir luchando de momento nerviosismo ¿Qué hacía nerviosismo? Eh, creo que no hacía que Rocky no pudiera salir, ¿no? Entonces, no pudiera escapar Sí. Eh, venga, voy a usar Asqua A ver si me lo cargo con agua. Uy, picotazo Bueno Ernesto, F por Ernesto Un F gigante Pobre Ernesto Tengo un revivir, ¿no? Pero entre un Pokémon y una vida Creo que es preferible la vida Bueno, ya lo decidiré de momento voy bien Tendría 14 vidas y Ernesto ya no está Ernesto no está con nosotros No leí la, la frase de, de, de cuando pierde Me cago en todo Vale, acaba de decir Miguel ProMM que impide tomar valla Vale, ahora sí mejor. Gracias. gracias He recibido una recomendación, gracias Venga Sí, sí, sí. Eso sí, sí, sí, es así. No sé qué puse, pero bueno. <ríe> ok. Anda, un cometa. Tío, que acaba de caer del cielo, del, del, del espacio. Mínimo te quemas la mano. De deseo. Y si pongo eso caliente en la bolsa, como que se me quema la bolsa, y eso. Pero bueno, esa, esa bolsa de... Porque ataca de, el de primero. térmico nuclear. Quiero ser el entrenador más fuerte. Vale, ok. Si te acabo de utilizar la garra afilada, que, así que ataque más rápido, porque qué ataco el piso? No tiene sentido. Porque aún así tiene la, la rapidez <coughs> mucho más, mayor que la tuya. Con menudo Holgorio Me encuentro nada más por ver ¿A que sí, eh? Si es que somos La alegría a la vuelta Posiblemente Posiblemente A ver ¿Puedo atacar primero, Prueba a dinamaxizar A Chocoboyo Y escucha el grito Pues no ¿Eh? Yo creo que no puedo Dinamaxizar a nadie Hasta que no esté en un combate de gimnasio creo que lo recordar ojo que el combate contra no me está gustando ¿eh? uh -huh. muy reñido muy reñido ya tengo las muñequeras Gigamax. Max aunque te... pues me ¿qué te está pareciendo un... el nublo qué <tose> Bueno. Guardando. Yes, very well. Ostras, Paul. Otra vez, eres un pesado. Tiene los, po los Pokémon puedes usar, puedes pulular por la hierba alta, ¿no? Pero si te agachas y caminas despacito, no se enterarán de tu presencia. Yo eso jamás lo he sabi sabido hacer. Y si sirvo pues vienes. Vale, ok, perfecto. A ver, ¿cómo es para ir despacito por la hierba? Sin que, sin que te vea. A ver cómo era. Ah, vale, amigo. ¡Epa! Sí, pero si voy despacio... Ah, mira, aquí hay un objeto. Un bote de wow. repelente. Guay. ¡Nice! Wow. <risa> oh. ¡Nice! Yo le voy a robar la frase, Aaron. ¿no? ¡Nice! Pues nada, vámonos otra vez, vamos a curar a los pokémon y a dejar a Ernesto A ver si soy más rápido yo que ¿eh? él El Guasupino dice que te está poniendo contra las cuerdas Así se hace Contra sí. las cuerdas no, me ha estallado, lo que pasa es que el problema es que sí. todos los cambios de estado me, me atacan a mí, o sea... 50 sombras de ahí. Hoy estoy teniendo muy mala suerte, me están quemando, me están envenenando todo eso Muy complicado, muy complicado a ver, y tampoco tengo muchas cosas que elegir, porque las piñas ni poco no siempre son iguales o sea. no, si me estoy liberando de hacer combates y todo Bueno, pueblo par Si está el pueblo par, ¿no estará también el pueblo impar? Y si ataco, bueno, da lo mismo Anto, por aquí Vale Paul me tiene hasta los cojones, dice Miguel de ProMM. A mí también. Es muy pesado. Pero muy pesado. Muy, muy, muy pesado. A ver, vamos a curar. Y esta animación no se puede quitar. Ok, adiós. A ver, ¿con qué te puedo ayudar hoy? Quiero meter a Ernesto en la caja. Que ya Ernesto está... idea Y voy a meter a Choco, Chocoboyo aquí, al primero. Venga, fuera. ¡Se dijo! Mm, pues nada, no, nos vamos. ¡Que sí, que sí! ¡Oh, qué guay! ¡Nice! Mira, MT-40 rapidez. el Maxi para... Para subirme al ataque. MT-40 rapidez. Gracias. Menos mal que haces algo productivo, Paul. ¡Ostras! Espérate. Espérate que me acabo de acordar una cosa. A ver. Yo tengo comprada la expansión eh, en mi partida. Esto es otra partida diferente, por lo tanto no tendré el pase de expansión. Pero tengo actualizado el juego. Por lo tanto, si salgo y entro otra vez aquí... Debería tener a de Slowpoke Galar, creo. Lo que pasa es que está a un nivel muy alto como para capturarlo solamente con la Pokéball. Entonces, uff, me lo tengo que pensar. Debería cargar solo me apuño y Mira, mira, qué bonito el 3. ¿No? El área ah, silvestre. Eso es el área silvestre, señores. Es un lugar fantástico, lleno de Pokémon, correteando de allá para acá. Pues sí. A mí me gusta. Y por si fuera poco, también puedes acampar o incluso pescar. Es lo más. Uh -huh. El pol es un candul. Oiga, está en la de la del silvestre. ¿Por qué nos hemos parado por aquí? ¿Pasa algo? En efecto, nos hemos encontrado un rabaño de gulú. En la vía del tren que nos ha obligado a detenernos. Vale, vale. Intenta hacerlo shiny. Y ya tienes que clonar. No, ¿Qué? no te preocupes. ¡Aarón! No chille. A uno DPS, ¿sí? wow. wow. Venga. Yo creo que estos no me van a dar Pokémon. Porque realmente no he jugado.. ¡Recibí un Pikachu! Tengo el Pikachu Giga Max. Qué guay. Pues tengo un Pikachu Giga Max oye, not bad venga, mote para Pikachu queremos un mote para Pikachu venga mote para Pikachu mientras viendo aplicaciones eh, publicaciones de en el tren <risa> yo tuve a Eevee, espérate porque yo he jugado los dos juegos a lo mejor a lo mejor puedo, puedo tener también un, un Eevee Miguel Pro dice que le llame Rayete Bueno, no, espérate Juanqui habló primero, y dijo Thor Juanqui habló primero, dijo Thor Así que Thor Además que me gusta mucho más Que soy fan de Thor Thor Que apostamos a que Thor muere Hoy ¿Vas a maximizar al Mimiki? Os, espérate Voy a hablar con este a ver si también me llevo un Eevee o no no, es que claro, con esta cuenta no jugué al, al Pokémon. al Let's Go Eevee. ¡Ah! Qué, ¡Qué mal! Bueno, lo que sí que puedo hacer es. Eh, primero guardar. Y volver otra vez para, para atrás. O sea, ir a la, a la estación de par. Y creo que así sí que voy a poder coger el Slow Pokalar. ¡Efectivamente! Mira, el tren en la dirección de la isla Armadura ha efectuado su entrada en la estación Rogamos a los pasajeros que dispongan de un pase armadura que suban a bordo Y ahí está la, la, la waifu, waifu, waifu, waifu, no, waifu, la waifu mariposa Dice el pase armadura por favor Ah, sí, claro, aquí mismo Mr. tengo. Muchas gracias, de nada, hombre, mujer, querida. Y ahí está el Slowpoke Galar. ¡Wow! Se viene Slowpoke Galar. Que no va a poder evolucionar. Uy. Venga. Eso, eso es una jodiendo O sea, está, pero no lo voy a poder evolucionar. A ver. Vamos a meter a... Y otro, otro gran problema es que está a nivel 12. O sea... <risa> no Nivel 12 como mínimo. Espera, te voy a guardar, porque esto, esto tiene pinta tiene pinta de que tiene más de nivel 12 y, y no lo voy a poder capturar. Oye, tú oye tú eres entrenador Pokémon, ¿verdad? Sí, eso creo. Venga, yo lo capturo Vamos con y 27... ¿Quieres intentar capturarlo? Sí. Vamos a ver que no está a nivel 50 <risa> o algo así, no me acuerdo <risa> en el que está Creo que estaba entre nivel 10 y 12, creo. A ver. Nivel 12, o sea. Eh, no sé si lo voy a capturar solo con una Pokéball. Voy a intentarlo. Venga, truco. Para abajo y ve. Para abajo y ve al mismo tiempo. Uno. ¿Ves? No. <ríe> no es tan fácil. ¡Confusión! Eh, hola hola, me va a matar al equipo el puto slowpo. por eso guarde antes eh, usa vendetta si uso vendetta me lo cargo pero de todas maneras eh, 14 y 14 son 28 y un ataque de él me lo mata me va a matar a chocoboyo a chocoboyo y no, no me apetece motes en el chat por lo menos. Eh... Venga, después revivo el chopoyo. igual. O me lo cargo o lo puedo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Eso nada más le quito? Dios. Venga. Voy a usarlo otra vez, a ver. A ver. Una... ¡Que va, tío? ¿Qué va? <ríe> es imposible capturar a este. O sea, en el nivel en el que estamos no, no lo podemos capturar así tan fácil. No es, ti es tipo agua. A ver, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos para otro momento y... Y ya está o qué? Porque si no voy a perder todas las vidas con este. Es más, no solo voy a perder todas las vidas, sino que se va a acabar el núcleo. Aaron, ¿tú estás escuchando lo que estoy diciendo? Sí, también estoy luchando a la vez. a lo que quiera. Dame Tato. ¿Pica? A ver. ¿Pikachucho? Perdón, Pikachu. Esquivó el ataque, ¿qué me estás diciendo? Que me estás diciendo que esquivó el ataque. Hola, esquivó un onda trueno, 100% de. En fin. Eso. No te muevas, hijo de. Hijo de Venga, ataque rápido. Que no le quita apenas nada. No le quita nada de vida. Y mira todo lo que quita él. O sea, esto es un. Un hijo de. Puta. <risa> bueno, voy a intentar con la Pokémon. Y no me gusta nada haber sacrificado un Rocky D. Con un Pokémon que ni va a evolucionar ni, ni nada. Venga, atrapado. ¿Cómo se llama este? F en el chat, ¿no? Mira, Miguel ProMM dice: Te damos otra oportunidad para que lo reviva. Vale, gracias. Venga, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos a este trolazo que no va a poder evolucionar en su jodida vida? Trola. Y bueno, Miguel ProMM, que es el único que me está mirando el, el Nulo que me está diciendo que me, me permite revivir el, el Rocky D. Es muy buena gente. Venga, lo vamos a llamar F en el chat. Uh, Está jugándome con la misma que yo. F. Interesante En mayúscula F Muy Interesante En... Eso me gustó, eso me gustó, nice, nice El chat F en el chat Toxapex Pues ya está mm. Ha estado genial, ¡Wow! Venga, sí Vete, vete para allá para, para la nueva expansión Gracias Es que claro, realmente esto no estaba en el juego Esto es una expansión Bueno, una semi-expansión Hasta que venga la expansión de verdad Cabe con espacios Sí, sí, sí Ah, bueno, cabe con espacios también Vale, pues lo, lo llamo F en el chat con espacios. Lo que no sé yo, si F en el chat con espacios, así todo junto. O... <risa> A ver, F en el chat. ¿Qué moto quieres que evalúe? El del hijo de puta este. Sí. F. Oh, oh. Esta fue buena, eh. Ahí la cagué mucho, mucho, mucho. sí. Minocula. F en El chat Interesante Pues sí, cabe justo no, lo, tiene, lo tienes calculado ¿eh? F en el chat Qué bien No A ver, F en el chat va a ser el típico Pokémon Que, que sea para Para, para sacrificar <risa> Temo el puño trueno Me imagino que será de, del combate. Que... No me digas que lo puse mal. No, lo puse bien, no me asuste. No me asuste el play. Bueno, vamos a seguir con el, con el juego. Ah, desactiva el modo avión. Claro. Debería poder aguantarlo. Sí. Pero lo quemará, seguro. No lo tengo. Pero yo sí le quemo a ti. Bueno, aún así ya tenemos 14 vidas, no tenemos 15. <risa> que se nos murió Ernesto. Pobre Ernesto. Pobre Ernesto Ernesto, te echaremos de menos No existes mucho en el, en el juego Pero bueno Ahora mismo estoy Con alguien en una guerra de, de estado Que tela eh? esto, es una, esto es más bien tirando a Estratos que te cago. Mira, podía haber curado aquí Me cago en la leche A ver, ¿qué me vas a decir por pesado? Ajá uh -huh. Esto que se ve a lo lejos de la ciudad es pistón. Ok. A saber Pokémon que nos espera por el camino. Anda, hola Sonia. Uh, espérate. ¿Y los Pokémon del área silvestre? Eh, ¿Cómo los capturo, no? Es decir, también es con la con el interrogante. Con, el, con sí. la exclamación. Pero lo vas a poder, El área silvestre es todo. A ver. Es, no, que es verdad, hay diferentes zonas de área silvestre. Bueno, no hay con silvestre la tiene, es inter. El área silvestre tiene zonas diferentes. Correcto, mm, aquí me surge, me surge. una duda. Ahora viene Sonia. Uno por lugar, exactamente. Pero me va diciendo el nombre de la zona. Porque si es así. A meter a alguien de tipo aire. F por Ernesto. A ver. Y ahí una incursión de la buena. Por cierto, no haré incursiones Porque hacer incursiones significará Que el mínimo me mata un Pokémon A ver Pradera Radiante sí, bien, bien, O sea, bien, bien, bien. sí, me va a decir La zona El antarrito de miel Lo bueno es que en esta Alonis no lo voy a coger <ríe> Más que nada porque me va a pegar Feltas de la buena a ver, esta es el área silvestre eh, la, la primera zona Pero claro, es que aquí hay unos Pokémon Aquí hay otros Pokémon Allí hay otros eh, Sabes que hay muchos Entonces Ni idea eh, Yo voy a coger por ejemplo de aquí ¿Has encontrado una nota? Ah bueno, vale estoy... Venga, voy a coger un Pokémon De esta zona de aquí uno que venga con la. con el. Con, aquí. ¡Ese no! ¡Ese no! Ese no. Ese no tenía la exclamación. Ese no tenía la exclamación. Ese no, vale. Ese no. Era uno que tenía una exclamación. La cabrera no sé si va a estar. A ver, nada, me impide coger esto, ¿verdad? <risa> a ver. Exclamaciones. Salones exclamaciones. Ahí. Este sí. Pokémon de ruta y es un. ¡Minchino! Minchino. Si sale combate de macho, te dejo que lo cambies por hembra. Ah, que si sale combi macho, me deja que lo cambies por hembra. Ah, no, no te preocupes. Eh, Minchino. Nivel 7 y chocoboyo nivel 9. Mira, Guasupino ya está diciendo cómo se va a llamar el Minchino. Michi. A ver si no me lo cargo. de eh... hacerle un picotazo. Usa refuerzo. Pero falló. Jeje. Bueno. Bueno, yo creo que va a entrar ya. Pokéball. Well. Rata. <risa> Es que ya dijo. ya dijo Guasupino por, por Twitch que se llamara Michi. ¿Es macho o hembra? No me fijé. Es hembra. Venga, eh, Michi. Michi. A ver, tengo un equipo variopinto. Eso sin duda. Y yo creo que esta quería combatir. Así que mejor ni hablo con ella. <risa> Mira, lago Axio este. Lago Axio este. Vale, aquí puedo capturar otro Pokémon. Lago Axio Este Hostia, los Bonsuit Aquí puedo capturar otro Poke Pues Pero... dele, cabe Ay. Salir. Aquí puedo capturar otro Poke Pero, ¿cuál? Vale, este Es un Odish Mira Odish me va a venir bien No tengo ningún Pokémon de tipo blanco la cosa es que con Rocky de Hostia que está a nivel 11. Mm, vale. Veo a usar picotazo igual. No creo que se lo cargue. No creo que se lo cargue. No lo creo yo. No, mira. Así me gusta. Absorber. Mm. Vayan poniéndole emotes para que sí sea alguien el más rápido. Porque yo creo que sí que lo voy a atrapar. María dice Guasupino. Y... Cuarentena. <risa> cuarentena dice Miguel Pro MM Y salió antes en el chat. Así que se va a llamar Cuarentena. María dice Guasupino, claro. Mira, se me escapó. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Dios que se lo carga! Espérate, me voy a cambiar de Pokémon. <risa> Voy a cambiar de Pokémon Voy a meter a F en el chat Dulce aroma, así me gusta Generación de F disminuyó, venga Vamos a ver si capturo a Odis. Que se va a llamar Cuarentona, que diga Cuarentena Bien, Bueno Juan, que te arriesgaste bien ahí, pero pero pero no salió, hubiese salido bien, hubiese salido perfecta la jugada, sinceramente. Venga, cuarentona, quería cuarentena. Opstabul interesante. Cuarentena. Cuarentena, se llama. Lago Axio este, creo Y bueno, por el momento no necesito capturar más Poké. Así que... De momento así va muy bien. Esta me da objetos, creo. Ah, pero tengo que pagar 100 vatios. Venga, sí, total. Interesante. La... Una bueno, me ha, regalado, me ha dado una perla por 100 vatios. Tampoco es que sea muy caro, ¿no? Interesante. Con dos dos cojo 100 vatios otra vez. Encontré una nota. Eh, ah, vale, sí, esos lo, los vatios. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Gracias por participar. ¿Este te daba algo? No, creo que no, sí, o oh, sí. Te la tienda de campaña, creo uh, Sí, venga Me cambió el color de la, de la tienda yes, Ahora ya no sé qué hice No pasa nada, quita ¡Quita! No hables más con ese hombre Eso, salí, venga Vámonos a seguir la historia Ya estamos en Ciudad Pistón ¡Guau! Wow. Gu au. Guau guau... Guau guau guau guau... Guau, guau. Adam, Adam es un perro ahora... Guau... ¿Cuánto ha quitado ese bo bocajarro? colega. Y es un loro también, como Silva... Esta noche, esta noche ya no duermo, encima tiene bocajarro, o sea, se me quita, pero baja un montón de ataque de Me puedo arriesgar, pero que Seostankun es castigador de mi equipo. sí, pero va bajándole el ataque así que puede ser que lo estoy haciendo para mi último Pokémon ¿no? hola la Sony ahí saludando Sony es ahí, Yo te doy un ahí. Listo. dice que cuando capture un Charizard que lo llame chorizo. Chorizor Choricillo para los amigos Darmaida, el Darmanitan del principio. Es que no creo que capture un Chariz. <ríe> Interesante. Venga, sí. Venga. No es el primero, ¿no? Qué pesadilla los diálogos. No. Mira, la tarjeta de liga. Ok. Y vuelta. Venga, que quiero curar a los Pokés. Sonia, cállate y... allá. Cállate. cállate. Bueno, Joaquín, uno contra uno. Los dos, a ver, los dos están a full vida. Pues sí, los dos a full vida. Eh, eh, pf, pf, vamos a ver. Bueno, bonito mi equipo. Un, un equipo precioso. Y, Por creo vale, que este... Este... y creo que se viene combate. Segura, el que menos nivel, nivel es Michi, ir. así que lo voy a poner sí, sí. primero. No y no van. sé si tengo mmm, repartir experiencia. Creo que no. ¿Ah? Oh, oh. Repelente, la bayas, la Super Bowl, agua fresca, miel y perla grande y. Psa. No, no tengo repartir experiencia. Ah. Va. Vamos a, no, no, no, vamos a ver quién aprende rapidez. ¿eh? Ah, lo jugó bienísimo Wanky, tío. Casi todos. No sabía aprenden que tipo de juego, tío. Venga, Minchi. Lo <risa> eh... no hubiese maximizado, no hubiese tenido para maximizar y, y él perdía. A ver, a ver si Chocobollo... Yo le voy a quitar las filagarras a Chocoboyo y le voy a meter rapidez. Y... A Usagi también. Le voy a quitar el gruñido. No. Voy a quitar el placaje. Y le meto rapidez, aunque el ataque especial no es muy bueno, así que no. No creo que sea... Es preferible que tenga los que tiene ahora mismo. Pues nada... Yo creo que así voy. Así voy por la vida. Mm... Aquí había alguien que me da objetos, creo. Ah, no, que si tengo un, un y me lo cambio por Scovet. No. Es un nulo, hija. No creo que me salga. Bueno. ¿Cuánto te queda de capítulo antes? No sé, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo haces tú los capítulos de... Es que cuando empiezas, tardas más, ¿no? <coughs> Llevo una hora 40 minutos. Hostias. por pues si llevas tiempo. Y tú nada más que has hecho tres combates, imagínate. He hecho cuatro. Cuatro, pues, imagínate. Todos muy interesantes los combates. Y todos tenían cosas preparadas contra mí, cabrones. Bueno, yo creo que 10 minutitos más. Y ya lo podemos dejar. Aunque van a haber un par de combates que, que, que son antes de llegar ahí. Venga, venga, voy, voy a hacer un combate por aquí que no es obligatorio, pero lo voy a hacer. Que es este de aquí? No sé si muchos saben que si vienen aquí y hablan con este señor en el café de combate, pues van a tener combates. Eh, Suele usar Pokémon de tipo Hada, así que vayan preparados. A ver, yo a quién metía primero, a mi China. Eh, venga, vale. es un combate completamente... Eh, no es aleatorio. Es decir, tú vas directamente a por el combate. Pero como me viene bien subir un poco de nivel... ¡Un combi! Tipo bicho. Por lo general suelen ser tipo que es raro! Bueno, pues... Voy a usar... Oquitos tiernos. No, voy a usar destructor. Vale, tiene ataque de tipo bicho. Hostia, todo lo que le quita. Uf. ¿Y qué poco le quito yo? Me cago en la leche. Eh... Vamos a usar a, a Chocoboid. Cuando me mandan mensajes esos de Guasá, con el WhatsApp, el tipo de la salud no se quema, amigos, déjate tu utería. Ya no me quita mucho con el electricismo. Luchar, el tipo tazo. Dulce aroma, La precisión se va a tomar por culo, ¿no? La evasión, ah no, mi evasión. Venga, otro golpe más y ese combi para el piso. Bueno, al menos me está sirviendo para, para subir un poco de nivel. Pues sí. Hola, 12Giovanni2007. Gracias por seguirnos en Twitch. Va, todos subieron niveles. Eco Boss, qué guay. Pues mira, Eco Boss me va a venir bien. 12 Giovanni 2007 dice: Tienes online. ¿Online? Que si tenemos Switch online, sí. Claramente, o sea, yo no tengo online, a reírse. Oh, qué sueño. Confite de fresa? de regalo, mierda. Pensé que era el regalo, iba a ser mejor. En fin. A ver. Me pasaría por la tienda de moda para comprarle ropa y demás, pero eso le quita un montón de tiempo al alumno. Así que así vamos y ya está. Eh, si alguien sabe de objetos que se puedan conseguir por aquí, que avise. Mira, super tapones. Me acaban de regalar unos super tapones. No sé para qué. <ríe> eh, curiosos auriculares que permiten ajustar de forma independiente el volumen de distintos elementos sonoros. Ah, guay. Guay, guay, guay. Pues creo que esto nunca lo llegué a coger yo Vamos a los locos Espérate, creo que ahora viene un combate Y no tengo los Pokémon curados Far. Ahí viene Charizard Viene solito, ah no, viene con la M Trozo de cabrón. Que a trozo de carbón. Pues nada, vamos a subir. Mira. Eh, la Noria. Eh, eh. Uh -huh. A ver, tú me vas a dar Pokémon, ¿verdad? Sí. No falla. Me parece raro, me parece raro que Lionel, que es como un youtuber famoso ahí en Galaxy. Se ve un trozo de carbón de mierda, tío. Más agarrado. Pues yo el carbón ahora se lo pongo a, a al al y ya está. Y va a ser un Scorbunny genial. Mira, mira, mira. mira. que es carbón. Hace que los ataques de tipo fuego mejoren. Pues mira, Usagi se va a llevar el carbón. A ver, no sé si tengo que luchar. No me acuerdo. Lo que sé es que ahora vamos a conocer unos cuantos personajes nuevos. A ver, Lionel, perfecto. Lionel no Paul Mira, el ¿Quién sabe que es pista es un animal. Pues no te ores que perro o gato o algo de eso, es miguel es pro m O, o conejo, algo de eso. Hostia, qué chico más fashion, colegas. Caray, es la primera vez que me entregas una recomendación del campeón en persona, ¿A que sí? Es que yo soy VIP. Ahora tenéis que elegir el número del dorsal. ¡Ostras! Solo puedo tres números. Joder, iba a poner 2486. ¿Qué número le ponemos? Yo qué sé. Para Colmo Soul Crown Tops and Review, no sabes japonés No, ni sé ni quiero aprender. 6666 eh. dice: Dios mío. Qué, qué, ah, pues. ¿Qué manía Espérate un momento, seis? espérate un momento que te una más fácil. Tra a ver, traductor El Google. Ven. Venga. Venga, 666. Me veo a un hotel, mira, Roxanne. Pues mira, pues mira, eh, creo que dije que era perro o gato, pues mira, toma, gato, hace el testo. Venga. Aaron es un crack, Aaron sabe japonés. Aaron, Aaron sabe buscar en Google traductor. Te puedo dar no, un... No, pero dije quio? gato, perro o conejo, y era gato. Así que... Entonces Giovanni dice, te puedo dar un un nivel 1. A ver, para esta aventura, ¿no? para esta aventura no, esto es un Nuzlocke aquí voy con lo que tengo un Nuzlocke eh, para los amigos Hemos me he llegado al hotel, si, sí. vine yo solo y ¿no? me acompañaste el tío el tío aquel se mancheca mucho, mucho se las pokeballs mira todas las bolas que tiene colgadas. <risa> Tiene seis, jodido, parece parece como. Tiene, tiene las como... bolas colgando. Como las de carretilla. Como una carretilla pescanova o no, casanova, jodido. El, Espárragos el... carretilla, tú. Es, es. Casanova pescanova o como se llama. Estás, estás combinando dos, dos anuncios. Mejor, mejor. Así está bueno. Mira, ahí está Thor, con, pero como un martillo, en vez de un martillo tiene una espada. Ay, por cierto, vi la última de Men in Black, ¿no? Está graciosa, ¿sabes que sale el... el Christian Hemsworth, Hemsworth, ¿no? El que hace de Thor. Uh -huh. Pues hay una escena donde el tío coge un martillo y lo coge como si fuera Thor. Está Thor Hay sabes, otra... O, ¿Eh? Men in Black 2. No, Men in Black 2 no, es la cuarta. La cuarta, qué está... Eh... ¿Te moviste? Sí. Mira, mira, mira. Eh, ahora hay combates contra el Equipo Yel. O sea, se vienen muertes inminentes, ya. <ríe> a ver, los de tipo Yel eh, usaban tipo... Siniestro. Entonces, yo no tengo nada contra Siniestro. No tengo absolutamente nada contra Siniestro. Vete a Lucha de Poder. ¿A qué? La lucha de poder no sé a qué te refieres a nada Juan, ¿tanto? Bueno, ¿qué? ¿qué me ibas a decir, Juan Ramos? mira, mira que te silenció, silencio la Miguel Pro MM dice, ¿y esto qué significa? Eh, pues mira, si mal no me acuerdo eso tenía que significar, creo que es juego ¿puede ser? Es un elemento, creo que es fuego Porque así, Kanji creo que era... El... Ese es fuego, fuego, sí. Creo que es fuego, y eso no tuve que mirar ni en el traductor de mundo. Para que veas Eso es que... en, el, en el juego El, el ataque el, el Llamarada Tiene ese símbolo A ver, un zigzag Ok, pues... Ascuas. Que para eso tiene el carbón Dale, after, ¡Toma! Dale, ¡Lo quemé! After. El bicho puede, con, puede contra siniestro. Sí, pero es que mi único Pokémon de tipo bicho se ha muerto. ¿Qué? Me paralizó, hijo de perro. Ah, ¿Ves? No tengo, no tengo Pokémon de tipo bicho. El único que tenía era, era Ernesto y Ernesto se murió. Ernesto pasó a mejor vida. No. Bueno, lo bueno es que como está quemado, pues... Pues su ataque se ve disminuido, pero con la misma yo puedo no atinar. Quiere aprender doble patada ¿Doble patada es tipo lucha? Porque me vendría que te cagas Ah, sí, ostras, ostras Me acaba de dar la vida, que lo sepas Que lo sepas que me acaba de dar la vida me acaba de dar la vida. Venga. El primero del Team gel fuera. Ahora vendrán otro más, seguro. Ahora viene la tía. La, la, ah. fa, la fangel de Roxanne. ahora no utilizó Descartes. Va a enviar a Nikit. Lo malo es que Usagi está, está paralizado, así que vete a saber si le voy a dar. Bueno, de la manera es con ataque rápido iba a atacar él más tarde. Jolines, no me puedo mover. Parálisis de mierder. Látigo. ¿Desde cuándo hay demo de Pokémon, espada y escudo? Esto no es una demo, esto es un Nuzlocke. Esto es un nulo David Redondo. Esto, ¿Esto no es una demo. Bueno, un Sagi ganó al, al Nikit. Y creo que ahora vendrá otro Pokémon más. Así que vamos a ver qué pasa. Va, tanto pijerío contra el corte. No, no estoy leyendo lo... las frases de, de derrota, que son graciosísimas. Lo siento, no pone vidas porque se me olvidó ponerlo en el layout Y como podrás ver, tengo un montón de Pokémon Y no están cambiados en el layout porque estoy con el, con el núcleo. Sí, en este caso es Anto quien está jugando ahora. es quien me hace el la layout a mí Y yo soy mierda haciendo layout o sea, Literalmente se van a tener que esperar un poquillo más Cuando yo termine el, el, núcleo, el núcleo. Cuando termine el episodio de hoy Pues ya cambio el layout Y entonces ya ahí ya todo va a ir volado A ver, combate doble Esto sí que no me lo esperaba yo Bueno, pero al Gulu se lo pueden cargar, que no es mío. <ríe> Bueno, lo bueno es que me curaron a, a Usagi Así que ahora con más facilidad Puedo usar doble patada Y yo creo que el que más me puede estar jodiendo ahora mismo va a ser el Niki Anto, acuérdate que no te puedes pasar del nivel de, del gimnasio Del primer gimnasio y no hay un problema Aarón, eh, yo no tengo caramelos raros. Si subo de niveles, es porque el juego me lo permite subir. Yo te lo digo porque la regla del nurno No, no, no, no, no, no. Mira, la regla. De gimnasio. La regla del nurlo no dice eso. No, no lo, dice. Sí, sí te lo dice. Y si lo dice es porque la gente le pone caramelos raros a los, a los Pokémon, Arón, ¿no? que yo eso no lo tengo. De todas maneras, ¿tú crees que voy a superar el, el nivel que tiene el. El gimnasio, col, col, solamente estoy haciendo combate contra ellos, ¿No estoy, ¿estoy saliéndome de todos lo, los combates de Pokémon? No sé, yo te digo las leyes de, de, del Nuzlocke Luego la buscaré en internet, pero creo que eso no lo dice por ningún lado okay. Te lo digo porque no es el primer Nuzlocke Busca. Mm -hmm. Doble patadita al Season y fuera el Buluno es que me está ayudando mucho eh, eh ataque furia venga, vale quitamos no, ataque furia casi que prefiero malicioso fuera Muchos creen que Mega New no es Mega. Tampoco creen en Jan Mega. Joder, Miguel. Tienes mucho tiempo libre, amigo. Pero muchísimo, muchísimo. Pero seguro. Bueno. A ver, la publicación de Hago Directo Viendo Anime va a 78 votos, 9 me gusta, 64% que sí y 36% que no. Interesante. reglas de Pokémon Nuzlocke. No. Pokémaster, Nuzlocke Channel. A ver, ¿en qué consiste el Nuzlocke Channel? Empezamos. Sus reglas. Nuzlocke Channel contiene unas tres reglas obligatorias por cada jugador, por lo que cualquier reto debe cumplirlas al pie de la, red, de la letra y son estas: capturar al primer Pokémon de ruta si se escapa o el Pokémon es debilitado la ruta se considera cerrada si un Pokémon cae debilitado se considera muerto por ende deberá ser eh, guardado en la caja permanentemente o ser liberado todos los Pokémon llevan el nick todos, los únicos que pueden zafarse de esa regla son los intercambiados por un trainer en el juego o los números Pokémon como Sorua en White Black eso no me hace falta Asimismo, existen reglas opcionales que son usadas solamente si el jugador así lo desea y son algunas de estas. Repetición, si se aparece un Pokémon que ya posees que sean en el PC, el equipo o evolucionado de, de lo, del, del salvaje puedes escapar de él y capturar el siguiente. Superación de zonas, algunas de las zonas como Safari son contienen muchas secciones, eso no, no me vale. No, no usar repelentes. No comprar medicina y no se usan los legendarios. Aquí no dice por ningún lado lo de level ni nada de eso. No, no, pues vete con todos los Pokémon a nivel 5. ¿sí? No, a ver, a nivel, o sea, ¿no? Que no, literalmente no puedo. No puedo subir más nivel de lo que el juego de por sí me permite. Eh, yo no me voy a meter, yo sé que la regla del Moonbuck era así. Yo lo voy a hacer a mi manera, entonces. O sea. Sí, sí, tú hazlo a ver. tu manera. Yo te estoy diciendo simplemente. Que yo no voy a poder subir a los niveles más que los del gimnasio, porque para mí es imposible. Yo solo voy a, a ir a hacer los combates. A la, siguiente, a la siguiente me lo tiro para mí, porque ya que veo que lo puedo llevar muy complicado, el Pokémon que la próxima vez voy con el gimnasio de nivel 18 yo voy con Pokémon de nivel 30, y así no muero. A ver, Aaron, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Yo no estoy luchando contra los Pokémon salvajes. Contra ninguno. Porque me puedo escapar de todos los... Los combates de Pokémon salvajes Solo estoy jugando y peleando Contra los, los entrenadores Por lo tanto, jamás voy a estar por encima Del nivel de, del gimnasio Bueno Ya está, no hay problema eh, ¿Ya vamos terminando? Sí, sí eh, Pues ah. nada, lo voy a ir dejando por aquí Aunque este tío Me está hablando, le voy a poner que sí Cuando lleguemos ahí Ok, vale, aquí pues aquí lo dejo por, por hoy. Ya se verá si vuelvo a traer otra vez otro episodio de esto. De momento por mi parte agradezco a los que hayan estado ahí viéndonos en el directo. Se lo agradezco muchísimo. Adón, ¿quieres decir algo? Eh, adiós. Adiós. Pues nada. A